y los cantores de Bienvenidos a los sorteos de lotería electrónica. Buenas noches, espero que se encuentren bien. Les saluda Ángel Torres.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 porque tiene un acumulado de 116 millones de dólares, que son buenísimos, juega para que puede ser el próximo millonario. Y ya te enteraste, el juego de Lotto Cash de ayer viernes, el 9 de diciembre, tuvo un ganador de premio secundario con multiplicador por la cantidad de 25 mil dólares. Fue una jugada automática vendida en Magueyes, Puma Service Station en Ponce. Felicidades a nuestro ganador o ganadora. Y el próximo lunes comenzamos jugando Loto Cash con un acumulado de 590 mil dólares que pueden ser tuyos en un solo pago, al igual que la doble revancha. Cuenta con 505 mil dólares que esperan por ti. Dale, sal a jugar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 es el bolo que te da la oportunidad de reemplazar cualquiera del número ganador del sorteo para ganar premios secundarios. Por eso, no olvides pedir tu jugada con Waibo. Justo ahora vamos a dar comienzo al sorteo de Waibo para esta noche. Veamos cuál es el número que vas a poder utilizar. Es el 2. El número de Waibo es el 2. Ahora damos comienzo a los sorteos de esta noche. ...con el Pega 2... ...boleto en mano cerrando noche... ...y semana de premios con lotería electrónica... ...el primero para el Pega 2... ...es el 1... ...el 1, el segundo... ...es el 7... ...el 7, el número ganador de Pega 2... ...es el 1, 7... ...repito el número ganador... ...el 17... ...veamos cuáles son los números del Pega 3... ...busque su boleto si jugó Pega 3... Mucha suerte, comienza esta noche con el 0, el 0, el segundo. Repitió el 0, el 0 y cerrando pega 3 es el 5. El 5, el número ganador de pega 3 es el 005. Cero, cero, Repito el número ganador, el 005 cero, cero, y cerramos con el sorteo del pega 4. Última jugada. Para esta noche de premios, el primero para el Pega 4. Es el 3, el 3, el segundo. Es el 1, el 1, el tercero. Es el 0, el 0 y cerrando Pega 4. Repitió el 3, el 3. El número ganador de Pega 4 es 3103. Repito el número ganador, el 3103.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 ¡Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica! ¡Defienda! ¡W.I.P.R. y los cantores de Bayabón! Muy buenas noches y bienvenidos todos al especial navideño 2021 de la Fundación Rigoberto Figueroa Figueroa. Esta fundación, creada en el 2018... Tiene como propósitos principales promover la educación e investigación académica para el desarrollo de la tecnología, para atender a personas con condiciones especiales o enfermedades degenerativas. Promover el desarrollo de las bellas artes, la cultura puertorriqueña y la agricultura y fomentar el desarrollo de la actividad empresarial de las pequeñas y medianos negocios de Puerto Rico. Como parte de esta misión, nace este especial navideño de la Fundación Rigoberto Figueroa Figueroa, promoviendo la música, las artes. Para dar comienzo a este viaje mágico, traemos a 14 músicos egresados del conservatorio de música de puerto rico quienes por más de 10 años han presentado una combinación perfecta de instrumentos de viento metal y percusión en su variada forma de exaltar con su música instrumental la navidad en todos los conciertos que han presentado a través de toda la isla y en sus presentaciones a casa llena en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Garantizándoles que esta aventura musical los cautivarán, dejamos con ustedes a Borinquen Bras, bajo la dirección del profesor Rafael Enrique Irrizarri, quienes nos deleitarán con los temas Venid Fieles Todos